Amigos de Líder Noticias, nos encontramos exactamente en San Isidro, en calle Ollameles Y bueno, pues este animal raro, que ha llamado, o espécime, eh, pues ha llamado la atención a propios extraños Debido, pues, en la forma de cómo, cómo... Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a este video de Evidencias Paranormales El primero del año 2022 y empezamos con todo ya que lo que van a ver a continuación es algo jalado de los pelos, algo que no podemos dar explicación, o al menos eso es lo que se cree. Las autoridades que encontraron dicho animal, dicho cuerpo que ahora les presentaré, buscan una universidad para hacer algún estudio, porque quizá lo que tengamos enfrente de nosotros sea el cuerpo de un criptido. ¿Creen que eso sea posible? Vamos a ver el video ¿Cómo se puede observar? Y bueno, ya nos encontramos exactamente en el lugar Para que nos expliquen Pues realmente, pues prácticamente para dar De qué es lo que se trata, pues este animal, este espécimen Y en este momento pues nos encontramos eh, ¿Su nombre amigo? Francisco es? Suárez Francisco Suárez Francisco Suárez, antropólogo Antropólogo Antropólogo forense Este... Pues es un espécimen. Eh, de antemano puedo decir que era. Era este, canino. Sí. Sí, tiene colmillos. Sin embargo, no concuerda con ningún.. Con ningún otro animal, con ninguna otra especie. Claro, este, algo extraño, pone huevos. Y es que lo, lo, lo raro de, de este animal. Eh, pues una vez que un. ya sea un perro o un animal eh, de plumas, en, esta, en este momento hablando de gallinas, eh, pues al momento de que muere, el olor es muy diferente. Muy, di muy distinto a lo que huele este animal. Claro. Este animal realmente huele a miel. A, a sí, mieles, claro. mieles de flores. Cosa muy distinta que, que un, una, un animal... O un humano, ¿no? La, en este caso, sí. el, el aroma es muy intenso. Este, es de pelo. En la... Las manos son de dos dedos. Y, pues, posiblemente las patitas eran de cuatro dedos atrás. No están las patas, no están las manos traseras. Pero, pues, eso indica el, Eso indica más o menos que después de... De, de cuatro dedos traseros, sí, este, sí hay una si sí hay una un pues un rasgo como un simio, sí. sí, sin embargo, este pues hasta no analizarlo podremos saber qué es realmente. si ¿Sí este, nos puede explicar por favor cómo los dientes, qué es lo que encuentra. En la parte de abajo. Tiene dos dientes y cuatro colmillos, digo dos colmillos, perdón, dos colmillos y en la parte de arriba cuenta con seis dientes, dos colmillos eh, ya desarrollados y dos colmillos sin desarrollar, aún empezaban a salir, eso significa que puede ser una cría, una okay. cría de algún animal más, más grande. Sobre sí. sus uñas sus... So, la, Las uñas exactamente la, que su... no, en momento, no, no se le ven las uñas Realmente no okay. se le ven Pero si sí era de dos dedos Solamente dos dedos Dos dedos Dos dedos por mano y Para eso habría que abrirlo Y ver este, Asegurar realmente que sean dos dedos Hay que abrir la, la piel Y ver cuántos tendones tenía Aquí lo raro es que es, es pelaje nos es, dice, pelo, es pelo, es pelo, y nos dice que es una hembra, ¿no? Es una hembra, uh -huh. es una hembra, es pelo, este... es pelo como gris, ¿no? Es ¿Pero? gris el pelo, el pelo uh -huh. es gris, ya por los días que lleva de descomposición, que son entre 10 y 12 días, este, pues por ende el pelo se torna de un color más oscuro, pero en sí este animalito lleva ya entre 10 y 12 días ya, ya este muerto sí pues Bien. pues es, ah, con Para la experiencia que días. usted tiene es un animal pues que no no, no hay no en se esa puede, zona no al mismo. menos en esa zona no hay este pone huevos eso es eso es increíble, increíble sí ¿verdad? sí se preguntamos que con los vecinos si nunca vieron nada raro nunca lo vieron no en su así habitado, es o algo así entonces por eso es lo raro ¿no? por sí. eso es lo raro eh, no sabemos qué sonido producía sin embargo se ve que sí tiene sí tuvo cuerdas aquí está de hecho aquí está la bolsa sí. aquí baja desafortunadamente llegamos demasiado tarde si hubiéramos venido el primer día hubiéramos encontrado el animal completo sí pero este bueno todavía se puede sacar saber qué es lo que lo que realmente es sí no Bien, amigos de Líder Noticias, pues prácticamente estamos eh, pues, llevando lo que son restos de este animal raro. Que sin duda eh, el antropólogo nos está comentando que... Este animal, pues realmente, pues es... No, nunca, se había, nunca se había visto. Y aparte, pues pone huevos. Bueno, ponía huevos. Ponía. Ponía huevos. Ponía huevos. Ponía huevos. Que, pues, están... Pues mencionando, el cuello pues también se ve un poco, demasiado es largo, largo, demasiado largo. ¿Cuántas vértebras este, o sea, que nos comentaba? dije este, 13, ¿no? ¿3? 13. Uh -huh. 13, no? 13. vértebras y 20 costillas, de cada lado. 20 cos costillas, 30 costillas, 20. 20, 20 10 de cada lado. 13, aquí está la última, aquí marca la última. 13. Bien, amigos de, de Líder, pues es prácticamente eh, aversión de los especialistas que en este momento pues lo están eh, checando, analizando. Eh, es un animal súper raro, en verdad. Hasta el momento se desconoce y no podemos señalar de que se trate pues de algún animal común que hemos visto pues, obviamente aquí en gran parte de la sierra norte del estado de puebla pero este animal está súper raro debido a la dentadura debido al cráneo al cuello eh, la es, es, es, es que, exactamente la anatomía, la anatomía que, representa. Que, que representa y realmente pues este este animal eh, sin duda señalan que ponía huevos Sí, habría que hacer una disección obviamente realizar como se conoce ya ahorita sería una necropsia del cadáver pues para poder revisar un poco más minuciosamente lo que es su, su estructura interna es por eso que se solicita que nos apoyen en algún laboratorio o alguien particularmente, no sé, que le interese, eh, pues querer saber más a detalle qué es, de qué se trata o en qué sí. estamos, eh, nos apoyarán precisamente pues, para realizar los estudios necesarios y poder llevar a cabo pues a lo que fuera una investigación precisa, detallada y pues... Buscar, no sé, si, si como se mencionaba, o se trata de un cachorro, pues tratar de buscar si hay algún rastro más de, de una familia, de donde provenga, o qué sé yo, pues, buscar, investigar más a fondo. Bien, pues, eh, se necesita pues, realmente llevar una investigación a fondo, eh, sobre todo en un laboratorio, para ver, pues, obviamente, estudiarlo, es. de qué animal se trata, pero desde luego eh, podría, podría existir, el 50% eh, podría señalan, existir podría existir otro, ¿no? Otro más, Se sí. trata. Perfecto. Bien, pues ahí están las palabras de estas personas que sin duda pues son totalmente investigadoras respecto a este tema y realmente también ellos pues no, no dan créditos de qué animal eh, podría ser, eh, sin duda pues tiene que llevar toda una línea, una línea de de, de investigación respecto a este animal raro, que sin duda pues estamos exactamente cerca, cerca, cerca de él. Realmente sí, sí emite un olor fétido, pero muy diferente a los olores cuando un animal común, como es algún perro, una ave, pues llega este... Llega a emitir esos tipos de olores fétidos, el olor de este animal es, es tolerable, es tolerable, de hecho hay muchas personas que están exactamente en este momento al, alrededor y es tolerable el, el olor, eh, de, de lo contrario si hubiese de ser otro animal eh, estaría desde luego pues ya con... Eh, pues con, con gusanos o incluso pues las moscas eh, se, se deberían de, de acercar a este animal eh, sin vida y totalmente en estado de putrefacción y realmente pues ustedes son testigos vean no cuenta, no tiene gusanos, el animal pues totalmente raro eh, de acuerdo a versión de estas, estas personas pues Realmente vean, exactamente tiene la cola como de gallina ah. y bien. Lo más raro es de que no, este no, animal ponía huevos y bien. Antropólogo, pues algo más que quiera pues agregar respecto a este este pues animal raro que realmente pues no será crédito de qué es lo que sé. No, no, no, no. Por el momento nada. Ya cuando se tenga algo pues ya. Con todo el gusto se les informará, pero por ahorita nada. Ok, bien, muchas gracias amigos, somos Líder Noticias, recuerden, eh, el objetivo es, es informar, y realmente pues esta, este animal raro, pues no, nunca se había visto exactamente aquí en el municipio y desde luego pues será eh, puesto en una estricta investigación para dar, eh, pues obviamente, eh, llegar eh, pues a en esta investigación pues de, que, de qué se trata no es la información que compartimos para todos ustedes muchas gracias gracias a ustedes quienes también se reportan a la redacción quienes envían su mensaje quienes comparten las diferentes eh, coberturas que realizamos en diferentes puntos de la Sierra Norte del Estado de Puebla y el día de hoy el día de hoy pues sí llamó la atención de propios extraños pues este esta especie este animal eh, raro que sin duda pues, no, no se sabe hasta, la, hasta hoy, no se sabe de qué tipo de animal eh, podría haber sido. Mientras tanto, es la información que compartimos para todos ustedes. Somos Lido Noticias, gracias a, a José Manuel, gracias a Neftalí, a todo el equipo de Lido Multimedios, su amigo y servidor Israel Jiménez del Valle. Seguimos informando. Buenas tardes. Así que no sabemos dónde haya parado este cuerpo y si es verdad que lo va a estudiar alguna universidad o que alguien se vaya a encargar de esto, pero vamos a investigar más, vamos a estar al pendiente sobre si sale más información al respecto, así que vamos a ver en qué termina este